Dut, e, eta, zirik, baina, bueno, ba, e, en Ari bueno, va Gaurco Gorcoa Gaurco Gaya, quizás es una raqueta, una raqueta banda, bueno, va Gorco alguna proposada ni gusto, ori estado de Checo, vi a Rasoy en Gatic, Lengoa, está Susenes Dauka Siri Cusiri, baña, bueno, va Madrilen en Matenariden, Paquetari. El presidente de la República, duelako Luis Sánchez, ha anunciado que el gobierno de Palestina ha anunciado que duelako Palestina el gobierno de Palestina ha Uruguay ten eh, bah, conflicto, na pusen de talico y también tenaridugo, va relacionado también con con esta, con esta vulneración de, de derechos humanos eh, y vinculando con la, con la actualidad y tal como se decía en la justificación de la de la iniciativa. Una situación que se ha, habido, se ha visto lamentablemente incrementada eh, después de la elección del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, sobre todo con esa declaración de nombrando a Jerusalén o trasladando a Jerusalén eh, la, eh, la embajada de, de Estados Unidos, que ha sido todavía una declaración que hasta este momento nadie, ningún presidente de Estados Unidos había atrevido a hacer, eh, que viola el carácter eh, de la propia ciudad de, de Jerusalén y que evidentemente provocó la reacción pacífica de miles y de miles de, de palestinos y de palestinas y que además se une en un momento en el, este debate actual también con ese ataque unilateral por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a, a Siria, que evidentemente todo eh, afecta en una región que probablemente sea de las más eh, problemáticas en cuanto a la intervención extranjera y en cuanto a la gestión de los problemas políticos que tiene eh, en, este, en este momento. Eh, esa declaración, como decía, de, de Donald Trump eh, supuso esa fuerte esa fuerte movilización que supuso también inmediatamente una represión por parte de, del Estado eh, de Israel que supuso la muerte en ese momento de 10 personas, más de 3.500 personas heridas y cientos de personas eh, detenidas. La represión, casi como siempre en el Estado de Israel, ha sido selectiva. Se ha detenido en sus casas a líderes y símbolos sociales de la lucha y la resistencia contra el sionismo. Eh, a esto se une también, por ejemplo, detenciones de diputadas y, y diputados eh, palestinos. En este caso también una muy reciente de, de hace pocos meses de Kálida Harar, diputada diputada palestina. Y del activista, por ejemplo, Kitana Al-Safim, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, que fueron detenidas en esa figura tan eh, utilizada por Israel, que es la detención eh, administrativa, que además se perpetúa y se perpetúa en el tiempo sin razones jurídicas de peso. Contexto de retanja, ajed, tamimi, ekinzailea, eta bere ama abenduaren amasor chico goizaldean eh, achiloto situsten, ajed, eh, amasei urteko Palestina palestinako erriaren escudien aldeko familia esagun batekoa, Palestina, Kupach en Armada, Sinistaren, Orkako, Palestina, Koherriak, Buruch en Resistencia, Ariko Arena, Referente, Virtu, Dena. Tamimi ha sido acusada de varios delitos por un tribunal militar relacionados con impedir a los soldados eh, israelíes cumplir las órdenes recibidas. Yo creo que si vemos las imágenes y el tipo de resistencia que hace eh, el conjunto del pueblo palestino, y en concreto activistas como Tamimi, creo que la inferioridad de condiciones y la inferioridad... En la que se hace una defensa eh, por parte de estas de estas personas de su vida, de su casa y de su y de su pueblo. Yo creo que eh, es bastante gráfica de, de esa situación de. de... ...que es bastante complicado, que impida una persona como Tamimi eh, al Estado, al ejército israelí eh, cumplir órdenes. Esta detención, aparte de, de ser ilegal por ser una detención de una menor y esa situación de, presión, de prisión, también se ha producido eh, casos de, eh, en la situación de prisión que ha sufrido aislamiento... ...ha sufrido estar durante muchísimo tiempo atadas de, de pies y manos, lo que supone de nuevo una vulneración incuestionable de la legislación internacional en relación al trato de menores... ...como así denuncia también la transaccional a la que hemos conseguido llegar entre, lo, entre el grupo del Carrequín Podemos y H. nacionalistas vascos y socialistas vascos... Baina ere, nukea jez adibide bat besterik ez da irrelgo estatuak atxilotzen eta espetzeratzen dituen eunka adingabean artean. Kalkulatzen da, irureun edo laureun e, tik gora e, daudela 2006-pigarrean urtean. Ala, salatu izan baitute, aspalditik iza eskubideak e, behatzeko hainbat erakundek edo nazio batasunaren erakundeak e, berak. Gertakarionek agerian du Israel Sistematikoki, ari dela horretzen, unirrizko giza eskubidak, lurralde palestina herretan, eta horrena horrean nazioarteko komunitateak ezin du gelditu, eta litu, gelditu behar litu, ingabe, eta horre seatik ere zorintzekoa da eusko legiltzarrak e, ba, horrelako legez besteko bat e, aprobatzea. Los hechos que se produjeron en el momento de, de la detención de Tamimi, pero también los que se han producido en las últimas semanas en el contexto de, de, del Día de la Tierra, son parte de las continuas agresiones que el Estado de Israel lleva realizando desde hace décadas, en una estrategia que, como decíamos también en la justificación, es una estrategia rotunda de limpieza étnica sobre el pueblo palestino, que incluye el bloqueo de las principales carreteras de la, del territorio del Estado palestino, los innumerables checkpoints en el territorio, disparos producidos por fuerzas armadas, los hemos visto, de disparos producidos por francotiradores de los que más que arrepentirse lo que hacen es vanagloriarse de esos, de esos, eh, de esas ejecuciones sumarísimas y, como no, también los continuos bombardeos a las ciudades palestinas o cosas más silenciosas que se hacen poco a poco, como son las incautaciones de tierras, las incotaciones de cultivos, de agua, incluso de las propias viviendas de las familias palestinas y recientemente además hemos conocido también otra otra fuerte eh, vulneración que hacía tiempo que no se producía como es la aprobación, la creación de nuevas colonias. Una cosa es la ampliación de las colonias existentes y, la, y recientemente se ha aprobado la creación de una nueva colonia en esa, en esa política del Estado sionista de acabar con el pueblo palestino. Por eso, eh, pues bueno, eh, como decía, eh, satisfecho también un poco de, de, de, de haber podido incluir las enmiendas y las aportaciones de, de los grupos tanto de nacionalistas vascos, socialistas vascos como de H. Bildu en, este, eh, en esta transaccional, que yo creo que es completa y concreta, eh, creo que también hay aportaciones eh, realizadas también por el Grupo Popular, en, en, en la propuesta de transacción eh, creo que es muy positivo que el parlamento vasco tome pues bueno pues eh, los, los ocho puntos fundamentales de de la transacción especial, eh, pues bueno, la, la vulneración, eh, la denuncia de esa vulneración de derechos humanos por parte del Estado de Israel, la exigencia de liberación de Tamimi, la exigencia de Israel de cumplimiento de la de, de legislación Internacional y también eh, estando en esta comisión y también, bueno, hilado un poco con, con, con la representación del gobierno que ha estado en estos momentos, también me parece muy importante esa petición que vamos a hacer desde el Parlamento Vasco a la Unión Europea de revocación del estatus de socio preferente de Israel, al menos, eh, desde mi grupo probablemente sería sería más largo, pero al menos hasta que eh, el Estado de Israel cumpla la legislación internacional y y, y, vamos, y respete la, los derechos humanos de la población palestina y también eh, las propuestas que sigue haciendo el Parlamento Vasco en cuanto al estatus de Jerusalén y la eh, la negociación, bueno, no hay negociación, pero bueno, las propuestas de cara al futuro del, del mal llamado conflicto palestino-israelí porque en nuestra opinión es, es una política de agresión del Estado de Israel hacia el pueblo palestino, pero bueno, eh, respaldamos eh, las, los acuerdos que ha habido hasta hasta el momento vulnerados siempre y en todo caso por el Estado eh, de Israel pero bueno eh, la población palestina el Estado palestino y las fuerzas palestinas quieren eh, resolver eh, su, su situación hay una crisis evidente de, de lo que estamos de lo que estamos pidiendo en cuanto a, a que se respete eh, las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital de, de, los, dos, de los dos estados pero parece ser eh, que hasta el momento podría ser la única solución eh, viable estamos muy lejos por desgracia de, de, esa, de esa situación pero bueno nos parece importante que, que desde el Parlamento Vasco se mande esta esta visión eh, contundente sobre, sobre la vulneración de derechos humanos por parte del Estado de Israel y sobre la solución al futuro de, del Estado palestino. Y aunque no, no venga en. En nuestra, en nuestra transaccional yo creo que en este punto es importante que el conjunto de la Unión Europea reconozca de una vez por todas al a Estado palestino, tal y como lo han hecho ya 135 países en el sistema de Naciones Unidas y yo creo que, que en ese sentido debemos dar pasos y creo que bueno pues estas iniciativas también contribuyen en ese sentido. Es que